saludo. una vez más y qué bueno que está con nosotros. No se escuche la verdad. Es eh, eh, aquí, yo creo que no hace falta un par de retornos. Ahora no, Ahí sí. me escucho. C sí, Correcta, sí, ahí yo, sí, Ay, pues ya no, ¿No? escucho. Era yo que tenía el micrófono cerrado. Okay. ¿no? gracias. Ah, pues decía que buenos días y muchas gracias a ustedes por siempre hacer contacto conmigo a esta hora. Y permitirme a través de ustedes comunicarme con los amigos televidentes. Sí. Qué bueno. Este segmento lo vamos a dedicar a Ariel Núñez. Escucha el tema, Ariel. La, la, la <risa> el <beneficio risa> de levantarse Nelly, padre. Nelly, no, sí. me ponga en el, no No, Nelly, ponga que con Gabriel. un segmento tiene ariel caliente, <risa> caliente <risa> con, con, con, la, con, la, con la doctora, con la esposa, porque <risa> <risa> <risa> hablando del tiempo. Eh, sí, sí, sí. La que la, la Ariel dijo: Qué bueno <risa> <Sí>. ese tema. <risa> doctora. Pues sí, Los lo beneficios de levantarse temprano. Mire, Nelly y Víctor, nosotros este hace mucho tiempo que venimos abogando con que la gente aprenda que es una filosofía, que no es justamente un sacrificio ni es algo como que la puedas ver como un castigo. Realmente levantarte temprano es el regalo que tú puedes hacer a ti mismo, porque no se trata de que te levantes temprano por el solo hecho de levantarte. Se trata de que te levantes temprano y crees una rutina que te permita organizar tu día, adelantar actividades, pero sobre todo dedicarle tiempo a esas actividades que siempre tenemos pendientes o que son actividades para nosotros mismos. Como mi cuidado, eh, diríamos, en el aspecto físico de hacer por lo menos una rutina pequeña de 20 minutos, de estiramientos, yoga, zumba o cardiovasculares que me permitan activar el cuerpo en las mañanas temprano. Por eso, en los primeros 15 a 20 minutos de esa hora que tú elijas para levantarte, debes dedicarlo a hacer una pequeña rutina de ejercicio, mover tu cuerpo y activar tu metabolismo desde temprano en la mañana. Cuánta gente nos dice que no hace ejercicio porque no tiene tiempo. Y cuánta gente tiene la excusa de que hay mucho trabajo, muchas actividades, y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo en el momento que me levanto, que tengo que correr hacia la ducha, hacia luchar con el tránsito, llegar hasta el con esa persona que pudiese estar aprovechando ese tiempo para dedicarlo a su autocuidado. Y yo pienso que se levanta. También. ajá. No, que si usted, sí, le levanta, si usted se levanta más temprano, pues también quizás suele acostarse más temprano porque no le da sueño antes <risa> eh, y eso es muy bueno para la salud. Y es un tema que hay una hay una, eh, un mito con eso, la gente tiene muchas creencias negativas con respecto a levantarse temprano, sin embargo, este, justamente es lo que tú acabas de decir, cuando me levanto temprano es porque me estoy acostando más temprano. O sea, no va a ocurrir automáticamente. Y probablemente lo primero que tiene que hacer mucha gente es comenzar a levantarse temprano. ¿Por qué? El acostarse es un hábito que mucha gente lo ha derivado hacia cuando me dé sueño. Y otros te dicen, incluso en la consulta me dice mucha gente, que tiene que poner la televisión para poder dormir. Y eso es un gran error, porque la televisión no duerme, la televisión despierta ustedes me disculpan que hagan la televisión pero no estamos por lo menos no estamos en un horario que interfiera con el sueño pero realmente ver televisión no genera sueño la gente se duerme por hábitos ah, hay muchos estímulo. hay muchos sí programas eh, de los que duermen pero no es el caso nuestro nosotros despiertos sí. y sobre todo el contenido no podría no podría no es dañino para que tú lo puedas mirar Correcto. antes de irte a dormir Doctora, pero Ando, por ejemplo programas que activan básicamente emociones negativas como noticieros, eh, películas eh, de terror o de violencia, de acción, no deberíamos verlo antes de irnos a acostar, eso despierta el cerebro, o sea, lo pone alerta, entonces es muy importante que también tengamos en cuenta eso acostarme, prepararme con mi rutina de acostarme, pero sobre todo, lo más importante en este momento, que yo creo que es una recomendación válida para todos y que mucha gente no puede hacerlo, es desconectarme de mis aparatos electrónicos por lo menos dos horas antes de irme a dormir. Eso es muy importante. O sea, tu dispositivo es una, una interferencia directa con el sueño. El beneficio de levantarse temprano, ¿es un beneficio, beneficia a la salud? ¿O el beneficio es porque te, va, te puedes rendir más el tiempo al hacerlo? Todo, todo lo anterior, como diría una, una respuesta de selección múltiple. Salud porque tienes tiempo para hacer cosas para ti, como por ejemplo meditar, hacer ejercicio, desayunar, dedicar media hora a la productividad, todo lo que tenemos más de un trabajo. Sabemos que hay un trabajo que requiere mi creatividad y sobre todo lo que requiere... Enfoque ese, y en la hora de en la cuenta, es el, cuanto, es en cuanto el aprovechamiento, todo. Eso es en cuanto al y aprovechamiento tú, del tiempo, ¿verdad, doctora? Esa así, es, sí, todo, Victor, no okay. <coughs> así es, pero sobre todo, Víctor, no tener estrés. Más productivo. Así es, y no tener que llegar, por ejemplo, al trabajo con retraso o lidiar con el tránsito el estrés de no estar listo a tiempo, todo eso va minando tu salud porque todo eso va en desmedro de tu tranquilidad espiritual. Entonces también está el hecho de que tu metabolismo se activa más temprano, entonces eso hace que pierdas peso. Cuando desayunas correctamente, estás dándole al cuerpo la comida principal del día que es el desayuno y lo estás haciendo en una buena actitud Y sobre todo puedes preparar un desayuno completo y eso también es importante para ti. Pero también está el hecho de que todos tenemos un proyecto de vida al que no tenemos tiempo para dedicarlo, como por ejemplo las flores, la escritura, eh, cualquier otro proyecto personal que tú puedes decir estos 30 minutos de la mañana lo voy a dedicar a este proyecto personal que es mi proyecto, que a veces no tiene nada que ver con lo que hacemos como profesión o con lo que hacemos como empleado en un espacio, no simplemente que yo tengo un sueño personal al que por falta de tiempo no empujo hacia la realización y este es el, el momento del día para tú hacerlo. Pero sobre todo y lo más importante, Víctor, es que no es la cantidad de horas de sueño, es la calidad de horas de sueño. El que se levanta tarde y se levanta cansado, aunque duerma 10 horas, no tiene un sueño adecuado. Preferiblemente dormir 5 horas y que sean correctos. El que Exacto. madruga, Dios lo ayuda. Sí, eso es, Así es. Más importante. Doctora, ¿y cómo lograr esto también incentivarlo en la familia? Porque me estoy pensando en un padre, en una mamá que se levanta temprano, eh, vamos a decir a Aquí las está. 6 de la mañana, Aquí a las está. 7 y 15 esta o, o algo así. Realmente, ¿cómo hacer entonces que los hijos, que todo el mundo, porque usted puede levantar temprano, entonces tener una angustia esperando a los sí. demás si usted le toca transportar? Es, esta es la Biblia, lo primero que debe, yo voy a recomendar, este es un libro que yo había comprado hace 3, 4 años, se llama El Club de las 5 AM, es Robin Chandler, el autor. Yo lo quiero recomendar porque este, es una filosofía de vida, Nelly. No es que la gente, la gente que no tiene para qué levantarse en la mañana no tiene un propósito de vida claro, no tiene un sueño. Los que tenemos un propósito claro de vida sabemos exactamente por qué y para qué le quiero levantarme temprano. Y tus hijos, por ejemplo es momento de que comiencen a sentir que ellos tienen algo importante en la vida. ¿Para qué? Pararse de la cama y hacer. O sea, si adolescente tiene que ir al colegio y lo tienes que empujar para que vaya al colegio, es porque él no ha de, no descubierto o no le hemos podido transmitir la importancia del estudio para sus sueños en la vida. Y es por eso que todo comienza con el, con el para qué. Y si no tenemos el propósito claro, entonces, obviamente, que voy a ver la vida como una carga. La gente te dice, tú lo saludas a la gente, te dice, aquí luchando... Doctora, de, eh, saludo desde España. El ingeniero Ángel Mercedes Tejada dice que el éxito de él ha dependido porque siempre tiene por costumbre levantarse temprano. Así que manda saludos, un saludo especial para usted. Qué bueno, qué bueno que tengo ese testimonio. La gente de éxito, Víctor. De hecho, el Club de las 5 AM se conoce como el Club de los Millonarios. Bueno, el simple sabes. hecho de levantarte bueno. temprano uh -huh. genera uh -huh. un bienestar el en tu la vida suficiente para tú crear... La, la capacidad económica que tú quieres en la vida. Eso es algo directamente proporcional. Mientras más temprano se levanta la persona, más exitoso es. Doctora, hay personas que no pueden ver una cama, porque este así yo escuché a una profesional y ella decía ay Dios mío, yo, yo trabajo y todo eso, pero yo no puedo ver una cama porque de una vez le da una inclinación a irse a acostar. Esa persona. Que Eso es un, es un trastorno del sueño. Un trastorno del sueño. Es un trastorno del sueño y obviamente tiene que evaluar primero la calidad de su sueño, okay. que es lo más importante. La gente duerme mucho pero no duerme bien y al final el sueño que repara el cansancio es el sueño este que de verdad produce las todas las fases. Lo otro es que debe evaluar si ya tiene alguna enfermedad respiratoria obstructiva o apnea del sueño que no produce un buen descanso y que se queda entonces fatigada durante el día. Y la otra cosa que podría ser es que su estado de ánimo está bajo. Cuando la gente tiene ciertos niveles de depresión suele tener sueño todo el día. Doctora, gracias, gracias una vez más, como cada miércoles, por compartir esos temas que despiertan el interés de todos y cada uno, los que nos prestigian con su teleaudiencia. Yo quiero despertar también el interés de todos, incluyéndolo a ustedes, de invitarlos a ser parte del Club de las 5 m Es un audiolibro sí. que puedes conseguir gratis en YouTube. Pero igual está en la principal librería del país. Yo quiero yo que, creo que usted vea. Yo, pagar yo tengo emoción. aquí algunos yo, yo candidatos yo que, que se van a inscribir puso en, ese Ariel club. en la cara. Con invitarlo al club de las 5 AM. El club, club que de las 5 AM, el club de los millonarios. Sí, sí, sí, sí, el de éxito, el club, club de los, los millonarios. El resto de los portales. Gracias, <ríe> gracias <ríe> <ríe> doctora, <de> como siempre, por compartir con nosotros en este segmento en contacto con la salud. El próximo miércoles, Dios mediante, <ríe> nos volveremos a reencontrar con la doctora Milagro Sierra. Felici Usted es de los gigantes, ¿verdad? Por supuesto que sí. Okay. Felicidades. Estamos ganando. Felicidades. Gracias, gracias.